Son las 13 horas acá en Argentina, Buenos Aires, las 18 horas en España, No y bueno, tenemos como distintos horarios. Pero bienvenidos a todos, a todas, muchísimas gracias por estar conectados y presentes en este encuentro donde vamos a estar compartiendo nada más y nada menos que la definición en español del ecocidio. Definición que eh, surge a partir de la convocatoria de la Fundación Stop Ecocidio a un grupo, a un cuerpo de 12 juristas de renombre, expertos en medio ambiente y en derecho penal internacional. Una definición que se presentó el 22 de julio a todo el mundo y que representó un guía histórico, eh, tanto para nuestro planeta como para todos los que formamos parte de él. Así que agradecerles en primera instancia por estar a todos acá presentes, a todos los comunicadores, referentes de organizaciones sociales, y demás que se han sumado a ser parte de, esta, de este proceso histórico. Y por supuesto me gustaría eh, justamente leerles, empezar leyendo la definición de cocidio una definición que llevó unos seis meses de deliberaciones profundas, a conciencia, con mucho compromiso y muchísima responsabilidad de todos los juristas. Pequeñas y cortas palabras pero contundentes, ¿no? decimos eh, al ecocidio que se entenderá como cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos a nuestro medio ambiente una definición que significa un paso más en esta lucha inclaudicable para reconocer al ecocidio como el quinto crimen dentro de la Corte Penal Internacional, junto al genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Pero, por supuesto, antes de presentar a nuestro panel de expertos, que contamos con dos de los protagonistas de, estas, de esta definición y este arduo trabajo, y por supuesto con la directora, de la campaña en España, Stop Ecocidio, nos gustaría tener la posibilidad, porque contamos con ese privilegio de eh, que la directora ejecutiva de la campaña eh, internacional de Stop Ecocidio y la presidenta de la Fundación Stop, Stop Ecocidio, Yoyo Meta, nos dé unas palabras de bienvenida. Yoyo, cuando quieras, te escuchamos. Bienvenidos, a, bienvenidos a todas y todos. Es fantástico ver a tanta gente. Ha sido muy alentador ver el interés y la calidez con que se ha recibido la definición legal de ecocidio desde que se lanzó hace tan solo un par de semanas. Tras el lanzamiento, se han publicado más de 100 artículos en medios relevantes, además de hablarse de ello en muchos programas de radio y televisión de todo el mundo. Y ya estamos viendo un impacto político significativo desde el Reino Unido hasta Bangladesh y el Caribe. Esto nos dice que ahora es el momento adecuado para esta ley. La humanidad se enfrenta al mayor reto de su historia, proteger nuestro planeta vivo y nuestro lugar en él. Esto exige afrontar la realidad y crear las herramientas que nos ayuden a encontrar el camino hacia la seguridad. Esta ley, para evitar que se sigan cometiendo actos de ecocidio, es una de las herramientas más poderosas y lógicas que podemos crear. Y espero que, al final del webinario de hoy, entiendan por qué. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yoyo, -Yo, por tus palabras, eh, un honor tenerte acá con todos nosotros, y bueno, recordarles que durante todo este debate y esta presentación está habilitado el chat para que ustedes nos puedan ir dejando sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, y hacer más rico este encuentro. Eh, antes de presentar al panel, eh, los voy a... Simplemente nombrar, tenemos la, la, el, el enorme placer y el orgullo de tener a dos de los juristas que participaron del de esbozo de esta definición, a Rodrigo Lledó y a Pablo Fajardo, antes de presentarlos a ellos como se merecen, con todos sus títulos y su trayectoria, nos gustaría escuchar a Maite monpó ella es directora de la campaña Stop Ecosidio en España y es la coordinadora para América Latina. Eh, Maite, que nos ponga un poco en tema, y cómo se llega, hasta dónde se llega y el proceso que viene haciendo la fundación, eh, arduo y largo y con tanta eh, fuerza y valentía. Maite, cuando quieras, la palabra es tuya. Hola, buenas tardes a todos los que estáis en el Estado español. Buenos días a todos aquellos que se conectan desde el continente americano. Muchísimas gracias por estar todos aquí, muchísimas gracias a los dos panelistas eh, que van a participar, a Rodrigo Lledó a Pablo Fajardo, a Yoyo y a ti Constanza. Muchísimas gracias por haber hecho esto posible. Bueno, a mí me gustaría comenzar con eh, hablando de qué significa ecocidio, ¿no? esta palabra que se ha introducido en el vocabulario mundial. Ecocidio eh, viene del griego eco, que significa casa, y cidio que viene del latín... Occidental que significa matar, es decir, ecocidio significaría matar nuestra casa y es que es esto lo que estamos haciendo los seres humanos al destruir masivamente los ecosistemas. Estamos eh, produciendo esta, este daño grave a toda la vida en el, en el planeta incluida la vida humana, por supuesto. La primera vez que se utilizó el término ecocidio en un foro internacional eh, fue en la Conferencia de Estocolmo de 1972. Y fue el, el entonces primer ministro sueco, Olof Palme, quien se refirió a ecocidio para describir lo que había ocurrido con el agente naranja en la guerra de Vietnam. Eh, fueron pasando los años y cuando en los años 90 se estaba creando la Corte Penal Internacional, para tener un órgano judicial que se hiciera cargo de los crímenes más execrables que se puedan cometer, el ecocidio figuraba entre estos grandes crímenes que son tan conocidos en la actualidad como es genocidio, eh, el, el, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, eh, debido a la presión de cuatro grandes potencias, el ecocidio como crimen universal fue borrado del el borrador final de el Estatuto de Roma, el documento que rige la Corte Penal Internacional y de hecho digamos que fue encerrado en un cajón con llave hasta que unos años más tarde llegó una mujer llamada Polly Higgins. Polly Higgins era una abogada escocesa que, que justo cuando salió de un juicio ya defendía los derechos de los trabajadores y cuando salió de un juicio que ganó y que tuvo mucha, mucha eh, relevancia. Ella eh, se cuestionó, estoy defendiendo los derechos de los trabajadores, pero ¿qué ocurre con los derechos de la madre tierra? ¿Qué es lo que está pasando para que los humanos nos hayamos olvidado de este deber de cuidado que tenemos hacia la vida, hacia eh, la naturaleza de la que formamos parte? Entonces, eh, eh, Poli decidió eh, dejar su carrera como abogada exitosa en Londres, vendió su casa, lo dejó todo y se dedicó a investigar qué es lo que había pasado a nivel del de desarrollo jurídico de protección al medio ambiente un, desde que se produjo la Revolución Industrial, que es cuando los humanos hemos comenzado a eh, dañar gravemente al planeta. Eh, entonces, ella eh, pues descubrió lo que había pasado con la palabra ecocidio y decidió eh, rescatarla. Eh, Polly escribió dos libros eh, en torno a este tema, entre todas las investigaciones que hizo, y en el 2010 dio una, la primera definición formal de ecocidio ante la Comisión de Derecho de Naciones Unidas. Entonces... También se puso a investigar a ver cuál sería la mejor forma de crear este crimen en, en, en, en, a nivel jurídico internacional y ella se decantó por la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Pues porque la Corte Penal Internacional es un órgano que ya está creado para los crímenes más execrables y el ecocidio jurídica y éticamente debe de estar ahí junto a estos grandes crímenes, pero es que además en la corte penal internacional cada país es un voto, da igual que sea Vanuatu que que sea el Reino Unido y además no hay derecho de veto, que eso lo diferencia mucho mucho del funcionamiento de Naciones Unidas por la Asamblea General y la la, eh, el Consejo de Seguridad, como muy bien sabemos, y por último es que eh, cuando se creó la Corte Penal Internacional eh, se juzgaban tres crímenes, genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y se produjo una enmienda al Estatuto de Roma para introducir un cuarto crimen, que es el crimen de eh, agresión, es decir, que es posible realizar esta modificación al Estatuto de Roma. Entonces, eh, también Poli eh, siguió trabajando en la Corte Penal Internacional, comenzó a hablar con los estados para ver cómo sacar adelante el crimen de cocidio y vio que los estados más interesados durante años serán los estados isleños, sobre todo del Pacífico y del Índico. Son estados, islas-estado que son eh, bastante pequeños y eh, que, claro, no tienen la capacidad para llevar adelante esta campaña. ¿no? Eh, entonces Poli decidió crear el Fondo Fiduciario de Protectores de la Tierra, eh, que es un fondo en el que se, con una pequeña colaboración pues ese dinero va a apoyar eh, jurídicamente, técnicamente, pagar, desde pagar billetes de avión hasta hoteles, hasta equipo de abogados para, para, eh, para que se reúnan con los representantes de estos estados isleños y, eh, y y luego, un poquito más adelante, eh, junto con Yoyo -Yo Meta, a la que acabamos de escuchar, en 2017 creó la campaña Stop Ecocidio. Eh, tristemente, eh, Poli pues, nos dejó hace dos años bueno, nos dejó en 2019, eh, pero es significativo que eh, el, el avance que se ha producido justamente desde que Poli nos dejó eh, ha sido increíble, es espectacular, la campaña está creciendo mucho en el mundo y lo que ocurrió en diciembre pasado fue que un grupo de parlamentarios eh, del gobierno que está en el poder en Suecia se dirigió a la fundación Este Ecocidio con el encargo de crear un, un grupo de personas, un panel de expertos juristas que se centraran en poder dar una definición jurídica de lo que se considera ecocidio, una tipificación del crimen por gente especializada en la materia. Así que eh, esto fue lo que ocurrió. La Fundación Stop Ecocidio convocó un panel de 12 juristas expertos. Son hombres y mujeres que vienen de los cinco continentes, de una variedad cultural que se ha intentado como. Eh, Representar a todo el mundo es imposible, claro, en 12 personas, pero se ha intentado eh, esto y durante seis meses, como has dicho Constanza, han estado deliberando, discutiendo, salvando las diferencias culturales, las diferencias de, que tienen los expertos de opiniones. Y se llegó al consenso. Es increíble porque han llegado a producir esta definición de cocidio eh, en, en alrededor de 200 palabras. En 200 palabras se ha conseguido incluir todos aquellos supuestos que pueden ser considerados como cocidio. Ahora, eh, eh, también lo que hemos hecho fue que esta, esta eh, definición se presentó al mundo. En un acto hace dos semanas, el, el acto fue en inglés y en francés, en los dos idiomas de la Corte Penal Internacional y también había interpretación al español, pero se quedaron muchas dudas por resolver, muchas preguntas por contestar. Por eso decidimos eh, realizar esta eh, nueva... Eh, convocatoria e invitar a todo aquel que esté interesado en saber en qué consiste esta definición, teniendo la posibilidad de que intervengan los dos panelistas que eh, hablan español, ¿no? eh, Rodrigo Lledó y Pablo Fajardo. Eh, así que con esto esperamos poder atender a todas vuestras dudas y esperamos que que después de, de esta eh, reunión, pues eh, ya todos tengamos mucho más claro no la importancia de que la humanidad cuente ahora con esta gran herramienta que nos va a permitir pues dar ese golpe de timón para redirigir la nave de la humanidad hacia un puerto seguro para todos los seres humanos y el resto de la vida en el planeta. Muchas gracias. Gracias, Maite. Bueno, sí, la verdad que uno cuando... los escucha, te escucha, no decir eh, esta definición en seis meses, con todo lo, lo que implica ponerse de acuerdo, y bueno, acá tenemos, en, por suerte contamos con dos de los protagonistas, y, y que vamos a estar seguramente eh, dando un rico debate sobre esta definición a la que se ha llegado. No quiero dar más vueltas y lo quiero presentar al primero de ellos, que le vamos a ceder la palabra. Rodrigo Ledó es abogado, licenciado en Chile. Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, ex Jefe del Área Jurídica del Programa de Derechos Humanos de Chile, y actual Director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Miembro del Panel de Juristas por la definición de ecocidio en representación de Chile y España. Bueno, Rodrigo, bienvenido, la palabra es tuya, cuando quieras, y seguramente, como dijimos al comienzo, vamos a estar repitiendo esta, esta definición, pero ahora es tiempo de desmenuzarla, desmembrarla, ir al fondo de esta, de esta definición histórica. Cuando quieras, la palabra es tuya. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias por esa presentación y gracias Maite, gracias Yoyo. Lo primero que yo quiero decir es que para mí es realmente, ha sido realmente un privilegio, un privilegio haber podido formar parte de este panel de expertos. Y tal como, como lo ha dicho Maite, el panel de expertos eh, vienen de los cinco continentes, eh, tiene equilibrio de género, y también equilibrio en cuanto a los sistemas jurídicos. Eh, y aun cuando hay un sistema jurídico anglosajón, un sistema jurídico de derecho más bien continental, hablábamos todos distintos idiomas, pues finalmente hemos podido arribar a una definición que ha sido una definición de consenso. Yo quisiera decir que en algún minuto, eh, nos evaluamos, sobre todo al, primer, al principio, en la primera reunión, evaluamos qué pasa si no llegamos a un acuerdo a un consenso, tendremos que votar, llegaremos a, a, a eso, y finalmente no fue necesario, eh, porque pudimos eh, llegar a un consenso, porque estábamos clarísimos en la necesidad de ese consenso, por una parte, pero por otra parte, estábamos también eh, muy claros en que teníamos que tener equilibrio entre aquellos que queríamos una definición lo más amplia posible para proteger al planeta lo más que se pueda, versus una definición que fuera también suficientemente estable, razonada eh, y, y de alguna manera eh, eh, consecuente, digamos, con las posibilidades reales de que sea adoptada por los estados. Porque los estados eh, no van a aprobar a lo mejor una definición tan amplia, pero también, por otro lado, teníamos que hacer una definición que fuera lo suficientemente amplia para que diera cuenta de la inflexión eh, en la historia de la humanidad en la que estamos hoy día, eh, porque ya no hablamos de cambio climático, hablamos de emergencia climática, por una parte, ¿no? Pero por otro lado, también eh, podíamos tener una definición eh, a lo mejor muy, muy restrictiva que sí pudiera ser adoptada por los Estados, pero que no iba a servir para proteger al planeta. Entonces, eh, yo siempre recuerdo el dilema beberiano ¿no? de Max Weber entre la ética de las consecuencias y la ética de los principios. ¿no? Y yo creo que este dilema beberiano lo hemos resuelto con el balance, con, con el equilibrio entre lo que queremos proteger y lo que también es posible que los Estados aprueben el día de mañana en la Corte Penal Internacional. Pues sin más, eh, si es posible compartir eh, pantalla, eh, voy a intentarlo, eh, porque creo que en vez de verme a mí, será más interesante que podamos ver eh, algo sobre la definición. ¿no? Pues eh, lo primero que hay que decir es que, bueno, había que modificar un poco el estatuto, hemos eh, modificado el, el preámbulo, eh, incorporando una, una, un, un párrafo 2bis, que dice, tal como pueden ustedes eh, apreciar allí, no preocupados por la amenaza constante a la que el medio ambiente está siendo sometido como resultado de su grave destrucción y degradación que pone en serio peligro los sistemas naturales y humanos en todo el mundo. Este párrafo ha sido necesario incorporar en, le, en el preámbulo, porque el preámbulo estaba centrado, de, digamos, en el ser humano, es... Eh, no era ecocéntrico y necesitábamos un párrafo que diera cuenta de este giro que estamos introduciendo en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Una modificación formal también es la introducción eh, en el artículo quinto, donde se enlistan todos los crímenes que son competencia de la Corte, pues agregar una última letra, la letra E, donde se incorpora el crimen de ecocidio. Otro, otro aspecto que había que acordar era dónde íbamos a situar este crimen de ecocidio. Pensamos en algún momento haberlo puesto a continuación de los crímenes de lesa humanidad, pero finalmente preferimos seguir el orden eh, y colocarlo al final de, todo la, de todos los eh, crímenes anteriores. Y como el último crimen que se incorporó es el crimen de agresión en un artículo 8 bis, pues eh, toca aquí eh, incorporar el crimen de ecocidio en un artículo 8 ter. ¿sí? Pues la definición ya la ha leído Constanza no está de más que la, que la repitamos una vez más, dice a los efectos del presente estatuto se entenderá por ecocidio cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación es un poco como se me pedía, desglosar o desmenuzar esta, esta definición, una parte, y la otra parte, pues, eh, mi compañero Pablo también terminará de, de desglosarla. Entonces, lo primero que hay que decir es que eh, este, este crimen de ecocidio es un delito de peligro. En el derecho, eh, hay, los crímenes se pueden clasificar de muchas maneras, pero una forma de clasificar eh, el... Um, los crímenes es entre delitos de peligro y delitos de resultado. ¿sí? Para poner un ejemplo cotidiano que todo el mundo pueda entender, el delito de peligro es, por ejemplo, el manejo en estado de ebriedad. ¿sí? Se comete el delito de manejo en estado de, de ebriedad por el solo hecho de conducir ebrio, aun cuando la persona no haya estrellado el vehículo, aun cuando no haya atropellado a nadie, ni haya hecho daño a la propiedad pública o privada. Se comete el delito por el solo hecho de desplegar la conducta riesgosa. Por otro lado, un ejemplo de, de delito de resultados es el delito de homicidio, el más típico en base al cual se, se ha construido toda la dogmática penal tradicional. ¿no? Y pues eh, el delito de homicidio es el resultado. Si la persona muere, hay homicidio. Si la persona no muere, no hay homicidio. Habrá a lo mejor otro delito o habrá un delito de homicidio frustrado o tentado, pero no, no hay realmente eh, homicidio. Pues el delito de ecocidio es un delito de peligro, es decir, se sanciona la creación de un riesgo para el medio ambiente, para la naturaleza. No es necesario esperar a la destrucción del medio ambiente para que se pueda sancionar el crimen de ecocidio. Bueno, pero no cualquier atentado contra el medio ambiente. Estos atentados al medio ambiente tienen que ser, tienen que ser graves y además pueden ser extensos o duraderos. Y graves, la definición, primero, después de la definición, vienen unas subdefiniciones, definiciones de cada término y entendemos por, por grave el daño que cause cambios muy adversos, perturbaciones o daños notorios para cualquier elemento del medio ambiente, incluidos los efectos serios para la vida humana o los recursos naturales, culturales y económicos, y con el añadido de culturales, pues aquí lo que estamos haciendo es recoger también eh, toda la herencia que nos entregan los pueblos indígenas. Entonces el daño al medio ambiente tiene que ser grave, y además puede ser o extenso, o duradero. Aquí hubo un debate interesante porque eh, la, el protocolo 1 del, de las convenciones de Ginebra del año 70, 77 y también el actual artículo 8 de, de, la, de la Corte Penal Internacional, del estatuto de la Corte Penal Internacional, eh, contemplan crímenes medioambientales en tiempos de guerra exclusivamente, ¿sí? y ellos eh, eh, exigen que sean estos tres elementos copulativos, que sea severo o, o grave, ¿sí? que sea eh, extenso, extendido y duradero, los tres requisitos copulativamente. Por otro lado está la Convención de Protección contra las Armas que pretenden destruir el medio ambiente, que también está en conflictos armados, y son las tres hipótesis disyuntivas. ¿sí? Y bueno, el panel de expertos en este ejercicio de balance, como he explicado al comienzo, pues ha dicho, elijamos dos de tres. Eh, por un lado, siempre tiene que ser un daño grave, pero el daño puede ser o bien extenso, o bien duradero, no hace falta que sean las dos copulativamente. ¿Esto por qué? Porque, eh, y en este ejercicio nuevamente, insisto, de balance, lo que ocurre aquí es que se, alguien dijo, pero hay casos que podrían quedar fuera si son las tres, ¿no? Entonces eh, eh, se, se decidió, digamos, presentar varios casos que podrían ser, y a lo mejor Pablo allí puede, puede decirnos, porque fue una de las personas que, que mencionó varios posibles casos. Con esto ya lo dejo aquí, y el resto de la definición pues la podrá entregar mi mi compañero, y sin perjuicio de la ronda de preguntas posterior. Muchas gracias. Bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Rodrigo, y seguramente seguiremos debatiendo riquísima tu punto de vista, y el enorme trabajo que ha significado ¿no? llegar a, a esta definición. Ahora sí le voy a dar la palabra a Pablo Fajardo, él es abogado ambientalista, es famoso y reconocido por el caso Chevron Taxaco, Recibió el premio Goldman para el Medio Ambiente en 2008. Es miembro del panel de juristas para la definición de ecocidio en representación de Ecuador. Así que Pablo, bienvenido. Bueno, para seguir un poco desglosando esta definición y darnos tu punto de vista en este inmenso trabajo que llevaron adelante. Muchas gracias, Constancia. Muchas gracias también a todos los amigos, amigas que también tienen mucho interés en estos temas de carácter global. Eh, somos conscientes y partimos quizás del hecho de que la definición que se ha entregado quizás no sea completamente satisfactoria para todos. Es posible que hayan algunos extremistas, y quizás me incluyo en eso, en esa lista también, que queríamos algo más profundo, algo mucho más eh, que, que, que tienda a proteger mucho más nuestra casa común. ¿sí? Pero como decía Rodrigo, somos también conscientes de querer hacer algo mucho más extenso mucho más profundo, podría significar que los estados muy poca vez quieran apoyarlo también, pero tenemos que buscar ese balance, ese equilibrio entre eso que queremos y realmente lo que es posible y sí, hubieron muchas divergencias, de verdad, muchos debates a veces daba la sensación que no iba a ser posible llegar a consenso en este aspecto, sí, pero afortunadamente, y creo que fue un, un logro y debo también agradecer a a Yuyo por este, este trabajo que hizo tratar de combinar, de, de unir eh, juristas de distintas, eh, incluso le diría yo hasta ideologías del, del derecho, porque obviamente eh, somos diversos, somos diferentes, pero digo, en esa diferencia logramos construir algo en unidad, lo cual ya es un logro importante. Eh, qué decirles también, una de las cosas importantes que tuvo en ese proceso fue también tratar de entender, hoy ir, ir un poco más allá de lo que es estrictamente el delito ambiental o el daño ambiental, que es otra cosa, yo creo que la parte de ecocidio, al menos acá la entendemos, como ese vínculo más cercano a lo que pasa en mi país, que también está reconocido en el ámbito constitucional, que es ese daño propio a la naturaleza. Es decir, salir un poco, salir mucho de ese... De, de, de, ese, de ese centrismo directamente a ese eh, biocentrismo directamente ahí, a esa dualidad, que no somos los humanos el centro de todo este aspecto global, aunque también la naturaleza como tal tiene sus propios derechos, su propia realidad también. Y el ecocidio apunta a eso. Sale un poco de esa parte de derechos humanos, yo tengo de hecho un ambiente sano, de acuerdo, pero también esa naturaleza tiene también sus propios derechos. Y ahí hay muchos ejemplos, muchos ejemplos que se pueden ir viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay lugares en Estados Unidos que dicen son lugares de confinamiento para desechos tóxicos, ¿sí? Y se confina una área extensa para desechos tóxicos. Y las condiciones son que no haya población humana cercana, por ejemplo, que no haya escorrentías de agua dulce circulando allí. pues como no hay esas condiciones, no hay humanos, ahí se diseñan y se acumulan o se almacenan desechos tóxicos pero ¿qué pasa con esa naturaleza? ¿Sí? igual dicen también en el caso del océano, por ejemplo, el mar ¿no? ah, perfecto, los países cuidan el área que les corresponde de ese mar y común que tenemos todos pero ¿qué pasa con las áreas que ya no son de ese mar común? que ya no pertenecen, entre comillas, a ningún estado, pero que son de la humanidad yo digo, hay muchos elementos que toca ver en este contexto ¿no? y ahí, por ejemplo si sí tenemos algunas cosas importantes y, y yo lo hablo un poco más siempre desde casos y eh, casos concretos yo vivo en la amazonía norte de Ecuador como decía eh, Constanza trabajo ya muchos años en litigios ambientales en el caso Chevron casos contestados bueno, en diversos casos de carácter ambiental y con pueblos originarios indígenas y buscábamos en este contexto de esa propia realidad contribuir positivamente en esta definición y además de lo que decía ya, eh, ahora lo digo, otros elementos también es que sea, esa definición que también sea ilícito. ¿no? Decíamos, ¿qué es ilícito? ¿Quién califica que un caso de cocidio sea o no ilícito? ¿no? Pues claro, ya ahí hay varios, varios elementos, ¿no? Eso llevan también a esa parte de la legalidad o la ilegalidad. ¿Pero quién califica eso? Yo les decía eh, en ese debate que teníamos, eh, por ejemplo, en el caso Cebro mismo, que desde todo el punto de vista es un hecho de ecocidio, porque esto va, es transfronterizo es transgeneracional, el daño que se generó aquí en la Amazonía ecuatoriana, va a estar vigente 30, 50, 100, 500 años más, mientras no se lo repare directamente allí. Y la propia naturaleza, si no logramos eliminar en gran parte esos elementos que están allí, no va a haber una regeneración propia de la naturaleza. Tenemos que contribuir, generar para que eso se genera directamente ahí y se pueda regenerar y volver vida como tiene que ser. ¿sí? Entonces, esa parte ilícita es súper interesante porque obviamente eh, no, nos lleva un poco más allá ¿sí? de toda esta parte ambiental y también, eh, digamos, que es un poco más, digamos, transfronterizo, que no es únicamente un Estado que puede decir esto es ilegal o ilícito por la misión también, es en ese contexto global, es en ese contexto del de derecho internacional. Porque insisto, hay muchos estados que para uno es algo ilegítimo o ilícito, para otros quizás no lo es. Pero aquí miramos el contexto de la humanidad en su conjunto. ¿sí? Igualmente otros términos como la parte de la arbitrariedad, sino que son cosas eh, súper interesantes, que es arbitrario en sí, que es lo que lo que eh, se puede o no se puede hacer ¿sí? y obviamente esa parte arbitraria es no puede entenderlo rápidamente como es algo que se hizo al margen de cualquier aspecto legal eh, de cualquier aspecto que está permitido y algo hizo algo que no estaba autorizado por ninguna norma o por honestamente determinado ¿Sí? son cosas que tienen que habría y que habría que demostrarla judicialmente en este caso de la corte penal internacional a fin de que logremos o que se logre quien comete un acto ilícito arbitrario sea sancionado por ese delito de cocidio que afecta a este contexto global. Hay también que decirlo que muchos de los aspectos que se discuten van mucho más allá de la norma interna. Se supone que el derecho internacional es complementario al derecho nacional de los estados. O sea, los estados deben adecuar sus normas a fin de cumplir con estos aspectos que hay internacional Pero si pese a eso, pese a eso, los estados no cumplen adecuadamente con su rol, con su obligación, entonces hay un estamento ya externo internacional que podría ser, o debería ser complementario a esos problemas nacionales que tenemos, ¿sí? Y ahí hay ejemplos, ya el caso Chevro, también lo puso unos días atrás un grupo de diputados españoles, en el caso Bolíden, por ejemplo, la zona de en la zona de, de Andalucía, de, de Sevilla, ya de la empresa esta empresa sueca Buride, que causó un derrame minero allí ya hace más de 20 años y no hay reparación. Dice, incluso tuvieron que confinar una área de territorio cerca de Sevilla, ¿sí? Un área de territorio, porque es un área que está contaminada. Digo, ese es un delito contra la humanidad, ese es un caso práctico de posible. Pues también hay que entender que a veces tenemos esa visión un poco sesgada de pensar que estos casos ocurren en países tercer No, los problemas que tenemos de bolsillo afectan al globo, afectan al planeta y nos corresponde a todas y a todos. Aquí no hay exclusión. Yo dije algún día también, estas no es luchas de gente del norte contra el sur, o gente pobre contra ricos, no. Son luchas por la humanidad, por nuestra casa común que tenemos acá. Lo que buscamos en todos estos aspectos con esta definición es lograr darle mayores herramientas a la humanidad para que podamos defender nuestro planeta. Ojalá, y, y siempre esperamos, que los estados adopten esta definición como está puesta allí, adopten esta definición y logremos que sea un instrumento jurídico mucho más viable para poder juzgar, eh, teniendo todo el debido proceso a las personas, sean naturales, jurídicas, estados, corporaciones que cometan estos actos que afecten a toda la humanidad o a una buena parte de la humanidad, como está definido eh, en este caso. Entonces es un reto ahora, es un reto. Para mí el caso no queda aquí. La definición sola como estado no causa ningún efecto. Ahora nos corresponde a todas y a todos nosotros hacer la fuerza necesaria, la incidencia necesaria para que nuestros estados contribuyan positivamente que adopten la definición y se pueden incorporar oficialmente al Estatuto de Roma, como ha sido planteado en este caso. Una vez que tengamos eso, se han ratificado, recién ahí podríamos decir, hemos logrado este gran paso, que el ecocidio sea el quinto delito contra la humanidad. Y es lo que esperamos y soñamos, desde la Amazonía, los pueblos indígenas, soñamos siempre, cómo se puede construir en este proceso, para que logremos se respete nuestra casa común, respete el planeta, nuestros pueblos originarios vivan con dignidad como siempre lo han vivido. Ay, me quedo muchas gracias también. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Clarísimo. Eh, recordarles a todos los participantes que tienen el apartado de preguntas y respuestas para poder dejarnos sus inquietudes, y también pueden votar por las que por ahí quieran eh, expresar, las que crean que, que expresan eh, interés para la mayoría, también pueden hacerlo. Ahí Laura en el chat deja las indicaciones para que puedan efectuarnos las preguntas. A mí me gustaría muchísimo seguir un poco en este, en este debate del consenso, ¿no? porque verdaderamente resulta, eh, como eh, es, es importantísimo, trascendental, y no es común llegar a la, al consenso en temas que representan un cambio de paradigma, nada más y nada menos que para Teonita y para todos nosotros. Entonces me pregunto si eh, alguno de ustedes, o dos, Ambos nos podrían contar alguna anécdota ¿no? de, de las dificultades y las facilidades también que implicó este proceso de llegar a un acuerdo, eh, teniendo en cuenta la diversidad de países, de estados que representaban los distintos juristas. Digo, también me gustaría preguntarles más allá de eso, si veían o notaban eh, esas, esas visiones distintas de acuerdo a los países de donde cada jurista eh, venía, ¿no? Si había un choque de miradas, de paradigmas. Bueno, abrir el debate a que nos puedan contar un poco la anécdota de cómo fue ese proceso de llegar a un consenso. Bueno, eh, lo que yo puedo comentar, eh, que me llamó positivamente la atención, yo lo llamaba así, generosidad intelectual, ¿sí? Eh, pero voy a poner un caso, pero, pero, pero fueron muchísimos casos, tanto en los debates que tuvimos eh, virtuales, ¿no? en, como en estas plataformas, en los encuentros, en nuestras reuniones, como también por escrito. Eh, y era efectivamente que alguien decía, por ejemplo, mire, yo estoy totalmente convencido de que esta es la posición que hay que defender, ¿no? pero estoy absolutamente abierto y dispuesto a que me convenzan de lo contrario. ¿Sí? A escuchar razones para que me convenzan de lo contrario. Eso es maravilloso, porque habitualmente en el debate que uno escucha en, en, por los medios de comunicación, en televisión, entre políticos, ¿no? Es imponer, y casi es quien grita más fuerte. Aquí en España hay una cosa, el de, ¿y tú más? ¿No? Eh, que ustedes hicieron esto, ah, pero ustedes hicieron algo peor todavía. Y la verdad es que uno, uno ve un debate, digamos, tipo aristotélico, eh, donde, donde uno busca la verdad, ¿no? Debate socrático, digamos, donde uno busca la verdad ¿no? y, y, y busca llegar a, a, a qué, qué es lo mejor, digamos, cuál es la, la solución mejor. Y aquí, aquí sí se pudo, se pudo ver con, como digo, con generosidad intelectual. Eh, hay un punto que, que quizá es eh, extraordinario, que es el tema de los sistemas jurídicos. El sistema anglosajón es un sistema que se basa en precedentes, es un sistema que no tiene mayor problema en dejar, eh, en hacer unas definiciones más bien. Eh, amplias y dejarle luego a los jueces, que los jueces sean los que interpreten y los que vayan creando esta jurisprudencia tan típica del mundo anglosajón. Los que somos de la tradición del derecho continental, continental europeo, y de ahí por extensión a toda América Latina, eh, pues tenemos la, el principio de legalidad, no Null un crimen sin el eje que es sagrado, o sea que si está la ley vale, y si no, pues no, y la interpretación lo más lo más restringida posible, porque incluso tenemos prohibida la analogía, in, eh, eh, interpretaciones eh, extensivas, etc. ¿no? Entonces también hubo que llegar a un equilibrio de, oye, si ponemos estos conceptos, hay que definir, ¿verdad? Porque si no, se lo estamos dejando todo a los jueces, y eso es posible que nuestro sistema continental no, no sea lo más adecuado, ¿sí? pero por otro lado también hay que darle un margen de interpretación a un tribunal internacional. ¿no? Que no podemos dejar todo taxativamente reglamentado, eh, y en ese, en ese ejercicio también, pues eh, yo veo un equilibrio. ¿no? Eh, otra cosa, también eh, personal también, hay una anécdota personal que ocurrió quizás en mi caso particular, un poquito antes de empezar oficialmente ¿tabes? cuando me la, la lista de los, los, los actores que estábamos allí, y yo, yo me contaba para, para este proceso veía ahí estaba el señor eh, Phyllis cuya obviamente en la visión totalmente opuesta, ha estado de árbitro en varios casos, en los que yo he luchado mucho contra este tema arbitraje y SDS en todo el contexto, todo lo que significan los arbitrajes. Honestamente vi imposible, vi imposible que pudiésemos llegar a consenso que decíamos, es que esto no es posible pero bueno, con todo decíamos con mi colega Julio Prieto, que me acompañó en este proceso decíamos, creo que es posible si estamos en la mesa sentado podemos entendernos y podemos al menos discutir y saber en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Y construir consenso en lo que estamos de acuerdo y en lo que no, pues bueno, ver cómo lo podemos debatir al menos, ¿no? Sabíamos que en el contexto de fondo lo que buscábamos todos es entregar una herramienta que sirva a la humanidad. Eso es lo que nos unía en este contexto. Y ahí teníamos diferencias de cómo llegar, de cómo entregar esa herramienta, cómo construir esa definición. Entonces, seamos conscientes que teníamos muchísimas divergencias y creo que fue un logro el construir un panel de esa naturaleza tan diferente porque nos ayuda a incluir, creo que yo, muchísimas, quizás no todas, pero muchas de las visiones que engloba toda la población de la humanidad. Perfecto. Bueno, la verdad que es ejemplar, ¿no? Porque un poco lo que decía Rodrigo, hoy en los estados, en la mayoría, acá en Argentina le llaman la grieta. La grieta permanente entre la política, ¿no? los que tienen las responsabilidades de tomar las decisiones trascendentes en nuestros estados, bueno, se muestra todo el tiempo, entonces poder llegar a un acuerdo verdaderamente es digno de admiración para todos los que formaron parte de él. Y un poco ya yendo a, a lo penal, a lo, a lo del derecho, ¿no? a, la, a la especialidad de cada uno, sí, es, eh, resulta como súper interesante preguntarles la dificultad del elemento subjetivo, ¿no? Esto de decir, bueno, actuar a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que se cause el daño. ¿Cómo fue ese debate interno dentro del cuerpo de juristas, ¿no? De alguna forma. Sí, bueno, no hemos hablado todavía del aspecto subjetivo, que bien que lo pone sobre la mesa, eh, porque el aspecto subjetivo eh, es tremendamente determinante en este caso. Pues eh, los crímenes internacionales, por regla general y por disposición del estatuto y por la forma en cómo la Corte ha interpretado el estatuto, eh, exigen lo directo. ¿Qué es el dolo directo? Es la intención, o sea, yo quiero ir a cometer este acto, y lo cometo para buscar un resultado. ¿no? El ejemplo que ponía el típico del homicidio. ¿no? Yo quiero disparar a esta persona, o sea, quiero matar a esta persona, por lo cual cojo un, un arma y disparo, y la mato, ya está. Intención. Y por otro lado está lo que nosotros llamamos el dolo de consecuencias necesarias. Es decir, no es que necesariamente yo lo busque, pero sé que se va a producir. Pero, y esto podría haber servido para el ecocidio, pero la forma en cómo lo ha interpretado, la Corte ha sido muy restringida, considerando que son crímenes internacionales. ¿no? Como son crímenes internacionales, ha dicho yo, lo, lo más restringido posible, no me quiero ampliar más allá. Entonces, eh, prácticamente lo equipara a la, a la intencionalidad. Y siendo así, nosotros sabemos que el, el, para proteger realmente el medio ambiente, los daños medioambientales no se producen con la intención, ¿sí?, porque afortunadamente, como digo siempre, no tenemos un villano que todas las noches se frote las manos diciendo voy a destruir el medio ambiente, voy a destruir la humanidad, ¿no? Eh, eso es más bien de dibujos animados. Lo que ocurre en la realidad es otra cosa, lo que ocurre es que las empresas intentan ahorrar dinero, intentan ahorrar recursos y por tanto las medidas de precaución respecto al medio ambiente, pues se las ahorran y, y, y pasan los desastres que, que pasan. Yo dudo, por ejemplo, que el señor gerente de Texaco haya dicho voy a destruir la Amazonía, ¿eh? porque soy malísimo. No, él simplemente tomó menos medidas de precaución que las necesarias y seguramente hay también actos de corrupción, ¿verdad? Para que los políticos no me exijan eh, ciertas medidas de, de precaución eh, y entonces pues, pasa lo que pasa, ¿no? Pasan estos, estos desastres naturales. Entonces, eh, conscientes de esto, eh, debatimos bastante sobre este punto y finalmente llegamos a la definición del dolo eventual. El delito se puede cometer con dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Es saber que es altamente probable que esto suceda y aún así yo lo hago. Aún así yo creo la situación de riesgo. ¿no? Eh, porque ya, ya he cobrado, ¿no? ya, ya, ya he ganado mi dinero, ya soy empresario y ahora me voy a otra cosa. Pase lo que pase con el medio ambiente, pues no me interesa. ¿no? En inglés, es eh, el recklessness o el, o el reckless disregard, eh, que para nosotros es el dolo eventual, que, que tiene bastante recorrido en la tradición jurídica eh, continental. Bien. Bueno, Pablo, no sé si vos querés darnos tu punto de vista, ya, cuando Rodrigo exquisito y aclarada también la duda. No, yo creo, creo que lo explica muy bien Rodrigo sí que hay nada más que aportar en ese caso, Además, en cada una de, de estas palabras siempre se generaban debates, que a veces algunos eran de, de varias, cuatro o hasta cinco horas de debate, de discusiones, para tratar de construir consensos. Y como decía Rodrigo, y es verdad, los distintos eh, formas de derecho nos llevan justo a esa comprensión diferente. Y cada uno con su propia experiencia, digamos, en cómo litigar en cada uno de estos, de estos sistemas de derecho que tenemos en el contexto global. Perfecto. Eh, sí, sería bueno bajar ¿no? todo esto un poco y ustedes nos podrían eh, ampliar incluso a maite ahí la sumamos eh, un poco en qué casos estarían cubiertos con esta definición no y me refiero bueno un poco maite quizás nos pueda hablar del, del caso prestige eh, o si nos pueden dar un ejemplo de chile un, el caso por ejemplo chevron de ecuador pablo bueno contarnos un poco de eso no en qué casos se podría estar hablando que aplicaría la definición y cuáles estarían cubiertos no, en el caso de estoy. Pues... No, perdón, perdón. Maite. No, por favor, adelante Pablo y luego, y luego te, te sigo yo. Sí, a, Dale, te va, Pablo y Maite. Ok. No, yo creo que o sea, de principio hay que ver otros, otros aspectos como también la retroactividad. O sea, eh, esto es aplicable retroactivamente o no es aplicable retroactivamente. Es para los casos venideros, recordemos o reconozcamos que... Esta es una propuesta, digamos, de definición, que desde el punto de vista es lo más idóneo para la humanidad, pero somos conscientes que aún los estados no lo han adoptado como tal. Y eso no sabemos cuándo va a ocurrir, ojalá sea pronto, ojalá sea pronto por bien de la humanidad, sí. Pero hay casos, entendiendo que, digamos, los temas de cocillo, muchísimos de ellos, su efecto o consecuencia no va a ser una cosa de uno, dos o cinco años, por eso también hay definición de es que vaya mucho más allá en el tiempo directamente. ¿no? El caso Chevron, por ejemplo, pasó, empezó hace 50 años ya, cuyos efectos o consecuencias están vigentes en la actualidad en la selva amazónica y van a estar quizás por 50 o 100 años más ahí causando un daño a la propia naturaleza. Entonces, es un caso claro de cocina. Pero estaría cubierto por el Estatuto de Roma, en este caso, por esta definición? Entonces, son, son temas que, que digo, habría que ver un poco más allá también, hasta qué punto estos casos ingresan o no. Lo lógico sería al menos, tener una, una herramienta bastante clara en esta definición, procuremos, procuremos tratar de evitarlo en lo posterior sabiendo que ya se podía judicializar ese tipo de hechos o de daños que afectan a nuestro globo, a nuestro planeta. Maite, ahora sí, tu palabra. Bueno, yo eh, cojo también un poquito el pañuelo de algo que ha dicho Pablo y es que los ecocidios pasan en todos los lugares. En la página de stopecocidio.org, en nuestra página web, tenemos ejemplos claros de actividades ecocidas. ¿no? Tenemos todos los derrames de petróleo, las, eh, las formas de extracción de combustibles fósiles, como el fracking, las arenas bituminosas. Eh, tenemos la sobrepesca, los artes de pesca destructivas, eh, la contaminación de los ríos, las minas abiertas. Es decir, tenemos un montón de casos eh, genéricos de ecocidios. Pero eh, en la mente de todos, eh, así a nivel global, siempre pensamos que los ecocidios, y sobre todo en Europa, ¿no? siempre pensamos que los ecocidios tienen lugar en el sur global. Y no, aquí en España, que forma parte de Europa y es el norte global, se producen ecocidios, se han producido en el pasado y se están produciendo ahora mismo en la actualidad. Entonces, eh, Pablo también ha hecho referencia a un ecocidio que tuvo lugar hace más de 20 años eh, por la empresa sueca Boliden, y este ecocidio tuvo lugar sobre una de las joyas medioambientales más importantes de Europa, el Parque Nacional de Doñana, es reserva de la biosfera, tiene todos los títulos, todos de protección a nivel mundial, es, es eh, World Heritage, es, eh, eh, por la UNESCO eh, Patrimonio de la Humanidad. <risa> me salía en inglés y no me salía en español. Eh, y sin embargo se permitió que esta empresa abriera una mina a cielo abierto que pusiera los eh, los desechos en unas balsas que rompieron y que contaminaron miles de kilómetros y se contaminó todo el parque, el, el, el daño fue increíble y eh, lo que ocurrió también fue todavía más, eh, todavía eh, añade a esta incredul incredulidad cuando ves eh, que ocurre un accidente que produce un daño medioambiental de estas características, porque no es solo que la empresa no se hizo cargo de, de ningún pago por indemnización por el daño que había causado, es que es todavía más surrealista. El gobierno de la comunidad de Andalucía, de la comunidad autónoma de Andalucía, tuvo que pagar dinero a Bolidén porque les dieron... En los primeros días eh, les, les alquilaron la maquinaria pesada para recoger los lodos tóxicos. O sea, es el colmo, ¿no? No, se, no hubo ninguna condena y el desastre fue de unas dimensiones eh, terribles. Tenemos también el caso de del Prestige, que aquí en este caso también es muy surrealista. Hubo un juicio en España. Tenemos el delito penal desde hace años. Hubo un juicio y la única persona a la que se condenó a la cárcel fue al capitán del barco que sin embargo fue el único que obró de forma lógica y pidió a las autoridades españolas que eh, se acercara el barco a la costa se, eh, se pusiera una barrera para que cuando empezara a salir el crudo, porque el casco se había roto, cuando empezara a salir el crudo que se pudiera contener y extraer el crudo y no se produjera la contaminación masiva. La orden que recibió por parte del gobierno español fue sacar el barco fuera de las aguas territoriales españolas. La contaminación cuando se hundió el Prestige afectó no solo a las costas eh, gallegas, eh, sino a toda la costa, toda la franja de Galicia y del Cantábrico, llegó a Francia, contaminó la costa francesa y contaminó toda la costa de Portugal. Y ya digo, los dueños del Prestige que fueron responsables eh, en, este, en caso de que existiera el crimen de cocidio, ellos son los responsables de poner un barco en malas condiciones a funcionar por los océanos con un solo casco y además en unas condiciones terribles, eh, llevando una carga potencialmente muy peligrosa y con alto riesgo de que produzca un desastre medioambiental ¿no? entonces estos son eh, ejemplos claros de que en el caso de, de Doñana todavía no existía el, el delito medioambiental en España ahora es, en el caso del Prestige sí que existía pero la, la adopción de la, de la ley eh, realmente eh, pues no, no se llevó a cabo como debería de ser y aquí yo quiero introducir también una cosa que es que eh, normalmente cuando se produce un desastre medioambiental, eh, los afectados de este desastre acuden a la jurisdicción civil porque no hay jurisdicción penal. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo en los últimos años? Que es cierto que se producen condenas a las empresas, pero es por la vía civil. Entonces, ha habido un mantra que se ha repetido durante mucho tiempo por parte de de toda la sociedad civil, de las organizaciones ecologistas incluidas, que era quien contamina paga. Ese mantra al final se ha visto que a quien, eh, a quien beneficiaba realmente eran las empresas y no al medio ambiente y no a las víctimas. ¿Por qué? Porque ha llegado, hemos llegado a un punto en que las grandes empresas incluso ponen en sus... Eh, eh, eh, dentro de sus presupuestos una partida por la posible multa que pueden pagar por realizar una actividad ecocida. Entonces, la, el daño no, ha, no, ha, no se ha parado, se ha conseguido, se ha, se ha seguido produciendo y eh, por eso necesitamos la jurisdicción penal, porque la jurisdicción penal lo que hace es ir a los responsables, aquellas personas que toman decisiones para que se produzcan actos ecocidas. Y hay ahí la diferencia, estamos hablando de directivos de... Eh, empresas y de, de corporaciones, de grandes empresas, estamos hablando de miembros del gobierno que dan permiso para que se produzca una práctica de cocida y de toda la cadena de responsabilidad individual. Y eso es la gran diferencia, ¿no? el establecimiento de la responsabilidad hacia aquellas personas que toman las decisiones. Y es ahí donde sí que podemos eh, ayudar a que se eviten estos, eh, estos actos cocidas, porque los directivos se lo pensarán antes de, de, de, de llevar a cabo una actividad cuando eh, piensen que pueden, eh, pueden eh, estar arriesgando el estar sentados en el banquillo de acusados y el estar eh, siendo comparados a un criminal de guerra cambia totalmente la película. ¿no? Entonces, por eso también hablamos de que el establecimiento del crimen de cocidio no es eh, tanto como para castigar a quien comete algo, actos ecocidas, sino para prevenir y evitar que se produzca estas actos ecocidas ¿no? y ahí se produce la verdadera protección de la naturaleza, que es al fin y al cabo lo que queremos. Queremos proteger la vida, queremos proteger al medio ambiente y a la naturaleza. ¿no? Buenísimo. Maite, Pablo, Rodrigo, no sé si querés acotar algo a la pregunta. Sí, yo simplemente quiero... Eh... Nuevamente compartir pantalla y mostrar esto. Así se llaman en Chile. Se llaman mapa de conflictos socioambientales. ¿sí? Conflictos socioambientales. Esto es eh, el, el, el, información oficial del Instituto Nacional de derechos humanos, es decir, ellos, como su mandato son los derechos humanos, ellos registran y catastran, digamos, cuando hay conflictos con el medio ambiente que afectan los derechos humanos. Pensar que hay otros conflictos que afectan la naturaleza que no afectan a los seres humanos. Pues aquí lo tienen, ¿no? Esto es eh, más o menos. Y esto lo mismo ocurre en todo, en todo el planeta, digamos, porque nuestra forma de relacionarnos con el, con el planeta, con el medio ambiente, ha sido hasta ahora una forma más bien dañina, una forma más bien tóxica, depredadora del medio ambiente. Eh, y tenemos que hacer este cambio. En inglés se dice más bonito, from harm to harmony, o sea, que desde el daño a la armonía. Y la armonía es un concepto que eh, es ancestral, un concepto que manejan los pueblos indígenas. Ellos hablan de armonía con la naturaleza, este concepto de la casa común. ¿eh? Como matar a la naturaleza es matarse a uno mismo, digamos. No, no, no hay otra, otra opción. Entonces tenemos que cambiar un poco el switch. Así como también logramos cambiarlo con el reciclaje, ¿no? que no, los residuos no existen, digamos. Van a alguna parte. Nosotros lo tiramos al, al tarro de la, de la basura, pero eso va a algún lugar. Y en ese lugar hay que hacerse cargo, porque ahí pasan cosas también. Lo mismo ocurre con los desechos nucleares, etcétera, etcétera. O sea, los desechos realmente no existen están dentro del mismo planeta en el cual vivimos y el planeta es nuestro hogar por tanto, hemos pensado también aun cuando no está en los comentarios que tendrá que haber un plazo probablemente de transición para que todas las empresas y sobre todo las más contaminantes hagan una transición ecológica, por eso yo creo que es digno de celebrar que aquí en España el, el ministerio a cargo de los temas medioambientales se llama Ministerio de Transición Medioambiental porque tenemos que ir hacia allá tenemos que abandonar de una vez por todas los, los, eh, los combustibles fósiles, pero también nuestra forma de, de relacionarnos, de, de producir, y sobre todo de consumir. Perfecto, Rodrigo. Bueno, acá en Argentina sucede, eh, siempre hablamos con abogados, y, y nosotros no tenemos tipificados ni siquiera los delitos penales ambientales. Entonces resulta quizás más condenable tirar una piedra, un vidrio de un auto que quemar, Miles, millones de hectáreas eh, Y me pregunto bueno Y también hablando ¿no? con los abogados Siempre está esto de que las empresas Terminan presupuestando eh, El pago de multas Porque en definitiva termina siendo eso eh, Mi pregunta es eh, Si ustedes creen que van a intentar Las empresas, hablando de ellas eh, un poco bloquear, detener este, esta descripción y el avance ¿no? de, de, del delito, de cosillo como, como crimen, como quinto crimen, y si tuvieron alguna repercusión, eh, o si ya hay algún tipo de lobby por parte de algunas empresas atentos a este debate. Yo, yo, yo pienso personalmente que sí va a haber eh, intenciones de ciertas empresas por denunciar estos procesos. Y un caso particular son nosotros, que como Unión de Pescadores por Texaco, en el año 2014, presentamos una demanda ante la Corte Penal Internacional eh, en contra del CEO de la empresa Chevron Corporation por lo que pasaba acá en el daño en Ecuador. Y el asunto fue sencillo. ¿sí? Teníamos sentencia, sentencia ejecutable y que, obligaba a la empresa a reconocer el daño y a pagar para reparar el daño. recordemos que no son casos de, de indemnizar o de pagar a alguien, sino que es reparar el daño causado. Pero el CEO de la empresa decidió no acatar la decisión judicial, decidió que vale más, iban a litigar, decían ellos, y lo dijo con estas frases, hasta que el infierno se conquele y después lucharán con patinetas sobre el hielo. Es decir, no reconocer jamás esa decisión judicial y por ende tampoco no reconocer jamás que había un daño causado por la empresa. Entonces, su decisión, su decisión de no acatar una orden judicial, prolonga mucho más el ecocidio, el daño a la naturaleza, a los pueblos indígenas en nuestra Amazonía y por ende el crimen también va mucho más. Si se acataba eso, se empezaba a reparar y obviamente eh, iba progresivamente ya ese daño a ir disminuyendo. Pero su decisión de no hacerlo prolongaba este crimen. Entonces, bajo esa lógica, presentamos la demanda en la Corte Penal Internacional, que mientras su decisión la es que causaba un daño mayor total. Pero la Corte nos respondió la Fiscalía de la Corte que no era posible investigar este caso, que no era imposible, que no, había, no habían pruebas. Y, pues claro, no se da cuenta que eso, bajo el sistema lógico de la Corte, como estaba hasta ese momento, entonces estos temas no eran posibles atacar o demandar a un gerente o a una corporación. Sí, con esta nueva definición, nos abre ese espacio, nos abre esas puertas. Y como decía, decía eh, plenamente Maite, eh, lo que queremos no es sancionar, o sea, no nos gustaría que nadie sea juzgado bajo estas normas Nos gustaría que todos la prevengamos y las evitemos. O sea, que toda la gente tome precauciones y diga, al menos, si no lo hace por convicción, lo haga por la fuerza de la ley. Y no cometa aquellos delitos que afectan a la humanidad que afectan al planeta, que afectan a todas nuestras futuras generaciones. ¿sí? Entonces, igualmente, en ese contexto, en esa definición, fuimos buscando las palabras, las palabras que ya estaban incluidas en otros instrumentos jurídicos internacionales. O sea, no es, no es nada nuevo en otras palabras. ¿sí? Por eso creo yo, insisto, creo que no va a ser tan complicado, tan difícil que los Estados la aprueben como tal. Sí, porque son eh, palabras que están en la definición, que ya están reconocidas en otros instrumentos jurídicos. Perdón. Obviamente, en este conjunto, podrían ser, <coughs> perdón, pueden ser sí, una amenaza para ciertas corporaciones que, eh, como decía Rodrigo, y también coincido con esto, con, comité, no es que a veces tienen la voluntad de hacer un daño, lo que pasa es que muchos de ellos, para incrementar su ganancia económica, disminuyen, disminuyen la inversión en la prevención y en la precaución. Ya está el problema. Ponen el aspecto económico por encima de la vida. Ponen las cosas que tienen precio por encima de la vida. Y las cosas que tienen valor, como el agua, el oxígeno, la naturaleza, la cultura, que no tienen un precio, pero tienen valor, quedan en un segundo plano. Queremos que sea la cosa a la inversa. Que esas cosas que tienen valor, sean las que se impongan ante las que tienen precio. Contundente y emotivo, Pablo, tus, tus palabras. Um, un poco también eso, ¿no? Ahí hablabas de eh, esto de, de poner en, en un poco que se persigue, no sé si es la palabra adecuada, perseguir, pero sí cae el, el peso de, de este delito sobre los individuos. ¿Qué pasa con los estados y con las empresas como entes jurídicos? Sí, bueno, este tema lo debatimos también. Eh, los ordenamientos jurídicos eh, tradicionalmente eh, han hecho que el derecho penal se base en la responsabilidad penal individual. Es verdad que hoy día hay una responsabilidad penal de las empresas. Ha surgido en distintas legislaciones, aquí en España, en Chile también, etc. Eh, y este tema se está debatiendo también de cara al, al Estatuto de la Corte Penal Internacional. Pero es un debate mayor y es un debate en el que no creímos que no era necesario entrar en este minuto, porque habría que haber modificado muchas más cosas todavía. Eh, entonces, lo que decidimos fue más bien, eh, en la misma lógica que el estatuto ya tiene, los menores cambios posibles para introducir este crimen lo antes posible. Cuando ya se debata la responsabilidad internacional, digamos, de las personas jurídicas o de los estados, eh, responsabilidad penal me refiero, no, no responsabilidad civil o responsabilidad internacional, pues en ese debate tendrá que ya estar también incluido el crimen de, de ecocidio. Pero yo quiero llamar la atención a propósito de lo, que, de lo que se ha dicho antes, de quien contamina paga o que esto se transforma, finalmente las multas están en el presupuesto y se transforman en precios y la terminamos pagando todos nosotros. La responsabilidad penal es ahora individual, por tanto, no, si hay una responsabilidad de la empresa no, no voy a pedirle responsabilidad al, al, a Texaco, sino que al gerente al que tomó la decisión dentro de la organización, o al, o al club directivo, digamos, al equipo directivo, no al, al, a quien corresponda. Y lo mismo al gobierno. Si es el presidente, por ejemplo, el presidente de la, de, del Estado, el jefe de gobierno, el que ha dicho... Eh, oye, esto hay que quemarlo porque hay que eh, tener lugar agrícola hábil, habilitado para poder plantar más soja, para poder ten, darle comida a las vacas, para poder vender más carne, sí, las cosas son así, más o menos, ¿no? Entonces, eh, pues ese señor que está promoviendo eso, y si eso provoca un ecocidio, tendrá que, tendrá que responder penalmente de manera individual, ¿sí? Usted no, no hace falta que lo nombre, ¿no? Creo que ya todos sabemos a quién más o menos me refiero. Clarísimo, sí, sí, sí. Inmediata la, la imagen de la persona. Eh, Pablo, Maite, ¿nos quieren agregar algo? Antes de la otra pregunta. Pasamos a la siguiente. No, yo creo que está, está cubierta, sí. Perfecto. Me gustaría ya dar lugar también a los... Eh, a las los que han participado, a, a, la, a los estudiantes de, de este encuentro, que nos han dejado, ya nos están empezando a dar las preguntas, así que sí me gustaría compartirles, a tanto a Pablo, a Rodrigo y a Maite, lo que nos han ido dejando como inquietud. Bueno, hay una pregunta que dice, aunque las leyes no son retroactivas, hay algunos casos en que existe la posibilidad de que los que cometieron crímenes de cocidio, cuyos efectos aún continúan, ¿pueden llegar a, juzgar, a ser juzgados? No sé si Pablo o Rodrigo quieren contestar. Habrá que debatirlo. La definición no resuelve, no resuelve ese tema. La definición no se hace cargo, la definición es solamente una definición del crimen que se inserta en el sistema jurídico penal del estatuto ya existente. ¿Sí? En principio no entraría, porque um, tendrían que basarse en un principio de ejecución posterior al, a la entrada en vigencia del Estatuto de la Corte Penal Internacional. El principio de legalidad está recogido ya en el estatuto, ¿sí?, eh, y solamente son hechos posteriores, pero dependerá de la interpretación que hagan los jueces, porque efectivamente hay situaciones en las que se producen delitos continuados, Le, singularmente la desaparición forzada de personas, ¿no? o sea, la persona se, se, el delito se mantiene en ejecución hasta que la persona no sea liberada o no se sepa su paradero, su suerte, hasta que no se encuentren sus restos. Pero los estados, muchos estados, incluido el mío, puso puso límites a eso, ¿no? Dijo que no, el secuestro, el principio de ejecución tiene que ser posterior. De manera que yo creo que se debatirá, pero en principio esta definición está pensada solamente para casos posteriores. Efectivamente, efectivamente, insistimos, ¿eh? no es retroactiva como tal la norma, y no se puede hacer una cuestión de esa naturaleza, sería ya, ahí sí, directamente contra estatutos como tal, las normas expresas que prohíben esa retroactividad. Pero sí podría haber otros elementos que vinculen o por ejemplo que sea antes las decisiones o sea, si hay una cuestión ya de reparar como tal hay una decisión que impide que se repare entonces obviamente puede ser vinculante ¿no? entonces obviamente yo creo que digo, hay que debatirlo hay que interpretarlo hay que ver cómo se lo plantea ante el sistema de justicia internacional a fin de que los jueces puedan también llegar a ellos pero en el fondo en el fondo coincido con Rodrigo la norma no es retroactiva te digo haber otros elementos que contribuyan quizás para juzgar hechos pasados que continúan causando un daño en la actualidad. Perfecto, es un debate ¿no? permanente, continuo, el que se dará hacia adelante, es un tema muy complejo, que requiere muchas aristas, y seguramente esta será una. Eh, voy a pasar también a una, a una pregunta, que por supuesto en, en América eh, es Sumamente, es uno de los temas del, del día también, del día a día, que tiene que ver con el extractivismo. ¿no? Eh, y un poco esta oyente nos dice, bueno, tenemos 200, 200 grandes minas, megaminas, megaminas, en la zona andina de América Latina en construcción. Para el año 2050 quedarán 200 territorios postmineros con sus respectivos pasivos ambientales cita el caso del colapso de la mina correo de Fellao, brumandiño Fellao de la región metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, eh, todos estos en Brasil. Y la oyente pregunta, ¿cómo hacer para establecer criterios de correspondencia entre firmas y estados, nación, ante futuros Pablo, Rodríguez, no sé si me escuchan, ¿quieren? Eh, en algún minuto responder hemos perdido un pregunta? poco la, la conexión, pero hasta donde entiendo es cómo hacerlo, ¿no? cómo evitar... Eh, la eh, repito la pregunta, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Bien. La pregunta es, ¿cómo hacer para establecer criterios de corresponsabilidad entre firmas y Estado-Nación ante futuros colapsos? Bueno, desde luego, la definición eh, no, no establece eh, cómo, cómo hacerlo. La definición lo que hace es más bien decir cómo no hay que hacerlo, ¿sí? Y lo que lo que lo que la conclusión, digamos, que tienen que sacar las empresas y los estados es que hay que invertir en medidas de prevención, ¿sí? Y que invertir en medidas de prevención será siempre más barato a largo plazo, para el planeta, pero también ahora para ellos, ¿sí? porque si no están arriesgando su responsabilidad penal individual. ¿sí? Entonces eh, tendrá que haber eh, mayor inversión, creo yo, en, en prevención, y tendrán que haber eh, proyectos que no sean autorizables. La definición contiene un elemento que lo, que lo ha mencionado Pablo, que es la arbitrariedad. ¿sí? Se traduce como arbitrariedad, pero en realidad la palabra es diferente. La palabra en inglés es wanton. ¿Sí? Y wanton, eh, como es una palabra equívoca que podría traducirse como arbitrariedad, lo hemos definido. ¿sí? Se ha definido como la desproporción que existe entre el beneficio esperado y el daño ambiental. Me explico. Somos conscientes de que eh, el ser humano, desde que existe en esta tierra, está de alguna manera transformando el medio ambiente. La agricultura transforma el medio ambiente, incluso la agricultura ecológica. ¿no? Sin embargo, eh, hay un límite para eso, para esa transformación. Y el límite está dado, por tanto, el acto puede ser o ilegal, como ha dicho Pablo bien, o arbitrario, pero arbitrario se ha definido precisamente como esta desproporción entre el beneficio y el daño ambiental. Por tanto, eh, a lo mejor, yo sí, yo sí que puedo extraer de aquí eh, oro, sí, pero el coste ambiental es enorme, sí, y entonces esto no se puede hacer. La definición no, no lo permite, sí, a menos que se tomen una serie de medidas. Digamos, ¿sí? Sí, quizás sí. un poco para construir y, y viendo otros elementos del debate. Insisto, esto es una cosa súper interesante, que estamos también convencidos, como dije al inicio, que esa definición quizás no satisfaga todos los los criterios de la de, de mucha gente en el mundo de muchos turistas ni también que es la que está en piedra obviamente incluso puede debatir después que sea aprobada también, no pero hay elementos complementarios hoy los estados al menos en América Latina están muchos cada vez abriéndose más a los tratados de libre comercio a los TBEs incluso eh, que obviamente esos contemplan otro tipo de normas que dan mayor amplitud a las empresas muchas veces transnacionales sean públicas o privadas sí y que obviamente las regulaciones para que esta persona invierta son cada vez menores. O sea, los estados domésticos están a veces desmantelando su sistema de protección ambiental y de naturaleza para, entre comillas, atraer más inversiones extranjeras. Eso ocurre en América Latina en casi todos los países. Entonces, obviamente, esas, esa realidad se contrapone abiertamente con este tipo de definiciones. Porque obviamente ahí tenemos un problema bastante complejo. Yo digo, insisto son temas que sí nos toca ver qué es lo que prevalece en esos casos y lo que decía antes no estamos buscando que se sancione estamos buscando que se evite el daño que eh, las empresas inviertan más en esa prevención en esas externalidades que se generan muchas veces en las partes contractuales sí y que tiendan a cuidar mucho más esta casa un dato importante y lo que me dijo Rodrigo antes es que se personaliza hasta ahora teníamos el problema que es la cuestión era corporativa Claro, y una empresa al final usa mucho las empresas, los, las personas fusibles. Esta persona tiene algún problema, pues lo sustituyo y, y listo, como tal. Se salió el problema, ¿no? Si hay un problema contra la persona, por las decisiones que toma, hay un problema que se lo puede perseguir por esas decisiones. Yo creo que deberían pensarlo mucho más profundamente si deciden o no algo que incremente la ganancia económica, aunque a veces eh, afecte más al planeta o a la humanidad. Clarísimo, muchísimas gracias por responder. Ahí está para la oyente entonces eh, o el oyente respondido. En otra de las preguntas de la audiencia dice si existe alguna proyección para promover la inclusión de la definición en los acuerdos de Escazú y Arjus. Arjus, ¿me escuchan? Sí, eh, no, no, en principio no. El, el objetivo de la definición... Sí es formar parte del estatuto de la Corte Penal Internacional. Ahora, si algún otro tratado internacional quiere, quiere incluirla, bienvenido será, ¿no? pero el, nosotros hemos pensado esta definición para que se inserte en el sistema jurídico penal que ya existe en el estatuto. Si hay una iniciativa que es eh, quizá paralela y que com, y es complementaria a esta, pero tendrá más, re, más largo recorrido, que es eh, la creación de un tratado internacional sobre ecocidio porque, claro, la definición no resuelve todos los problemas. La definición lo que hace es decir, esto ya no se permite. ¿sí? Pero después de eso, hay que hacerse cargo de los problemas que existen. Hay que hacerse cargo de que los estados se comprometan con medidas de prevención, pero también con medidas de reparación. Eh, y estoy pensando, por ejemplo, en los refugiados climáticos. ¿Qué pasa con los refugiados climáticos? La definición, el estatuto, la Corte Penal Internacional, no está en principio pensada para eso Por tanto, esto no da respuesta a todos los problemas que existen y tendrán que haber instrumentos complementarios medioambientales que den respuesta a los demás problemas. ¿sí? Así que eso es un poco la... La y el, el Acuerdo de Escazú, por supuesto que es totalmente complementario, una iniciativa latinoamericana buenísima, digamos, porque establece un sistema, un comité, ¿no? que, que va a supervisar eh, el cumplimiento, al, tal como lo hacen los tratados internacionales de derechos humanos. Es el mismo sistema, donde hay un comité que eh, periódicamente hay, hay, hay que enviar informes, hace una supervisión, recomendaciones, etc. Es un, es un sistema, un mecanismo que da resultados, que sirve. ¿sí? Y este, bueno, la Corte Penal Internacional es... Es complementario. Perfecto, eh, Rodrigo. Un poco eh, para ir como terminando y cerrando con las preguntas y pasar al, al tercer segmento de cómo seguimos. Eh, sí, nos gustaría preguntar eh, algo que también ha sido recurrente en el debate, y es justamente cómo esta definición contempla eh, la protección de los derechos de los pueblos originarios. En ese aspecto, en ese aspecto, o sea, buscábamos siempre, desde el punto de vista nuestro, yo que convivimos con ellos cotidianamente, es que se entienda esto como una cuestión también, no ese antropocentrismo directamente, sino ese biocentrismo como tal. Teniendo que los pueblos originarios tienen su, su, su vida muy intrínsecamente vinculada con la naturaleza, que no se puede hablar de un pueblo indígena sin hablar de naturaleza como tal, que son, están intrínsecamente vinculados y son en gran parte a veces uno solo. ¿no? Para un pueblo originario, sin territorio como tal, no es pueblo. ¿sí? Entonces buscamos justamente ese biocentrismo directamente. Que también a veces es muy complicado, que lo intentamos en ese ámbito. ¿no? Pero creemos que contribuye justamente a eso. ¿sí? Eh, el momento que como tal se ha adoptado este tipo de, de enmiendas de Roma, creemos que había mucho más herramientas para ellos, para los pueblos originarios, para defender su territorialidad como dije antes, su vínculo pleno con esa naturaleza. Rodrigo, ¿alguna acotación? No, simplemente, simplemente señalar que realmente son los pueblos originarios hacia los que debemos volcar nuestra mirada, porque ellos tienen esta cosmovisión donde nada sobra, donde no hay basura, donde no hay... todo es circular, ¿no? Eh, incluso ellos, cuando fallece alguien, fíjate la forma de, de decirlo muy bonita, ellos siembran a esta persona en la tierra para que vuelva eh, a florecer la naturaleza. Eh, es realmente triste cómo la sociedad occidental eh, ha hecho lo que, lo que ha hecho y cómo estamos hipotecando el futuro de nuestra juventud, de nuestra descendencia, digamos, el futuro de la humanidad del planeta. No voy a ser catastrofista ni voy a decir que nos vamos a extinguir, ni todo eso y tal, ¿no? Pero lo van a pasar mal lo van a pasar muy mal, porque ya está estudiada las zonas del planeta eh, que van a ser habitables y esto se va a reducir muchísimo más. Entonces hay que detener esta depredación que estamos eh, haciendo y quienes, quienes pudieron y supieron vivir en armonía con la naturaleza son precisamente los pueblos originarios, que son, creo yo, el ejemplo a seguir. ¿Mm? En fin. Y ahí la importancia, ¿no? conectando con la pregunta anterior del acuerdo de Escazú, porque eh, como, pro, como protección para nuestros defensores ambientales, que en muchos casos son justamente de los pueblos originarios, ¿no? Así que, sí divina. A mí me, me gustaría añadir una cosa y es que eh, es obvio que en los lugares del planeta que quedan con mayor biodiversidad, los más protegidos, donde hay más vida, con diferencia, es donde, vi, donde habitan los originarios. Entonces, cuando eh, se, se dice esta frase de que es que los humanos estamos destruyendo la vida en el planeta, es que los humanos somos depredadores, etcétera, etcétera, eh, yo creo que es muy injusto porque hay una parte de la humanidad que no es así. Y es precisamente a esa parte de la humanidad hacia la que tenemos que volvernos, aprender de ellos, saber cómo lo hacen. Y se trata de una cosmovisión de cómo estamos integrados los seres humanos en todo el planeta. no Y es una cosmovisión también espiritual. Entonces yo creo que, que desde luego es muy importante tener la ley, por supuesto, si no, no puede cambiarse la situación. Pero también es muy importante tener en cuenta que tenemos que hacer un cambio de conciencia y de conciencia el resto de los seres humanos que somos unos inconscientes y no nos damos cuenta de esta conexión que tenemos con la vida y aprender de estos pueblos originarios además de, de protegerles y ayudarles en todo lo posible ¿no? una forma de ayudarles obviamente es eh, la creación de esta ley y también queremos que, que, que ellos participen en esto que, que estén involucrados en, en nuestra campaña porque eh, esto es una cosa que va con toda la humanidad y ya digo ellos son nuestros maestros, ellos saben cómo vivir en armonía eh, con la naturaleza ¿no? con el medio, con el resto del planeta ¿no? con la vida en el planeta Totalmente así es Maite, Rodrigo, Pablo voy a tomar la última pregunta del, del público que en realidad me va a dar el pie para pasar al tercer segmento, sí quiero decirles a todos los que han participado que eh, nos sigan, nos sigan en las redes, que sigan, que, que puedan ingresar a la web de Stop Ecocidio ahí Laura, voy a pedirte que dejes los contactos en el chat, porque la verdad que es un debate que recién, arra, o sea, que realmente recién empieza todo esto de poder contar con esta definición, que va a llevar un tiempo, y que todavía eh, hay mucho por resolver, mucho por discutir, y es eh, muy importante que la sociedad civil eh, se involucre en esta participación que nos pertenece a todos. Así que Laura, espero ahí que puedas compartirles las redes y, y los distintos espacios para que a lo largo de estos días también puedan ir dejando las preguntas que no se pudieron hacer hoy acá en este encuentro. Y la última pregunta que justamente nos decía la audiencia era si podían explicar el procedimiento a seguir para aprobar en el estatuto eh, de Roma. Entonces ya me da pie a este tercer segmento de preguntar, bueno, ¿cómo se sigue? ¿no? Tenemos la definición, eh, ¿cuáles son los pasos a seguir en este enorme desafío que tenemos hacia adelante? Sí, bueno, eh, como todos los años, eh, tendrá que haber en diciembre una reunión de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional y allí esperamos que un grupo importante de, de estados, tenemos que trabajar para eso, para que eso ocurra, eh, propongan que esta definición se incorpore al Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ya tenemos algunos estados que han dicho que sí, ¿sí? Eh, entre ellos está Vanuatu, están las Islas Maldivas, pero también singularmente Francia, eh, Bélgica, y estamos trabajando para que se sumen otros, Argentina, España, en fin, todos los países latinoamericanos que, que, que padecen, que padecemos eh, estos, estos efectos, digamos, de devastación en contra del medio ambiente. Eh, bueno, ¿qué pasará una vez que se proponga? Eh, habrá que convocar, probablemente se convocará, a una conferencia de plenipotenciarios eh, para que se debata allí la definición, si que ponemos la coma, que quitamos la coma, que esta palabra no, que mejor la definimos así. habrá un debate, etcétera. Ojalá que adopten la definición tal como la dejamos nosotros, pero me imagino que, que habrá un necesario debate en ese sentido. Y luego, eh, si es que dos tercios de los estados lo aprueban, dos tercios, que se dice pronto, son 123 estados, acabamos la cuenta de que 82 estados necesitamos para que se apruebe y se incorpore en el estatuto. Y a partir de allí, una vez que los estados comiencen a ratificar, estará vigente en los estados que lo ratifiquen. Esto también hay que decirlo para no engañar a nadie. Digamos. No, si los estados no ratifican, pues tampoco, claro, no se les va a aplicar. Y uh, hay que decir también, lamentablemente, que la Corte Penal Internacional cuenta con algunas grandes ausencias, como son Estados Unidos, China, Rusia, Israel. ¿sí? Entonces, eh, la situación, desde el punto de vista ético, va a mejorar, desde el punto de vista ambiental también va a mejorar, pero también tenemos que mover las conciencias de esos grandes gigantes para que esta situación realmente Cambie. O sea que, como tú bien decías, Constanza, la tarea que tenemos ahora la sociedad civil está todo por hacerse, digamos. La definición probablemente es un primer paso en un largo camino, y ojalá que no sea tan largo, porque el momento requiere que no sea tan largo, eh, pero un difícil camino eh, para que esto sea una realidad. También es cierto que en estos días se han expresado eh, referentes y líderes muy importantes a nivel mundial, el Papa Francisco, el secretario general de ONU, digo, todo esto también son señales positivas para este camino que, que va a arrancar, que justamente, ¿no? Donde tenemos que estar más atentos, con más, más energía para que suceda. Eh, de acá, o sea, mínimo son tres años hasta la ratificación, ¿verdad? Eso es un cálculo que yo hacía, ¿no? pero, pero la verdad es que no hay un plazo establecido. Si hay voluntad, a lo mejor el plazo podría ser todavía más breve, pero, pero de aquí a que se proponga, a que se discuta y a que lo ratifiquen los estados, yo calculo que no será antes de tres años, ¿sí? y de ahí hacia adelante. Dependerá de la voluntad política de los estados. Y para eso, nuevamente, la sociedad, la ciudadanía, es la que tiene que empujar para que eso sea una realidad cuanto antes. Estamos perdiendo mucho tiempo, seguimos perdiendo tiempo. Pablo, me gustaría escucharte antes de, de pasar a Maite y, y hacer el cierre de no, en este encuentro exquisito. en este punto nada más, y eh, yo lo explico más o menos los, los tiempos, cómo van, yo obviamente coincido con la última parte. O sea, de ahí la necesidad de que haya ese empoderamiento progresivo de la sociedad civil, global, en este tipo de procesos. O sea, los gobiernos, los gobiernos, los estados como tal no van a hacer esto si no hay una presión social global. Eh, yo digo siempre, los cambios que requiere la humanidad no vendrán de arriba solos, vendrán de abajo. Y te corresponde a la sociedad civil global hacer la presión necesaria para que los estados entiendan esta lógica. Muchas veces los estados actúan eh, por conveniencia económica o por presión de las grandes transnacionales que operan en el mundo. Y ahí deciden ellos. ¿sí? Pero creemos que es una decisión de la sociedad civil. Hay una ahí. Se pone el tema, se lo debate, se lo no discute en la academia, en la sociedad civil, en los medios de comunicación que nos permitan hacerlo directamente ahí. Vamos a ir poco a poco posicionando esta necesidad para la humanidad. Entonces, creo que el reto, más que en los gobiernos, está en nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros para lograr que los estados lo adopten lo antes posible? Perfecto. Y Maite, me gustaría, bueno, por supuesto. Eh, con todo el rol que, que tiene Stop Ecocidio a nivel internacional y todo el proceso que, lleve, que viene llevando adelante eh, empoderando a la sociedad civil, me gustaría bueno, que hagas el cierre, eh, que nos cuentes las expectativas y cómo eh, qué herramientas le podemos dar a la sociedad civil justamente para poder eh, estar más presente y acompañar este proceso hasta que el ecocidio sea reconocido finalmente como quinto delito en el Estatuto de Ramón. Está claro que la creación del crimen de cocidio es un acto de voluntad política. no. Son los estados que forman parte del Estatuto de Roma, como bien han dicho Rodrigo y Pablo, los que finalmente van a crear este crimen en la Corte Penal Internacional. Lo que está muy claro también es que las empresas hasta ahora no han dicho nada, pero dirán y empezarán a presionar. Entonces, yo lo que cuestiono es que estas empresas, que son las más contaminantes del mundo, que en realidad hablamos de 100 empresas, pongamos 200 empresas, eh, son nada en números comparado con los miles de millones de seres humanos que estamos en el planeta y esto es una cuestión que tenemos que pensar todos y cada una de las personas que, de los seres humanos ¿no? es una cuestión eh, personal y tenemos que tener claro que la unión hace la fuerza, que somos muy poderosos y que se nos va la vida en ello porque estamos hablando del futuro de las generaciones que nos siguen, entonces debemos unirnos la sociedad civil, debemos unirnos todos para que los gobiernos escuchen a la gente en vez de escuchar a estas empresas por mucha presión que les haga, porque nosotros somos más. Entonces, la importancia aquí es pues, crear redes, el, el, el, el lanzar el mensaje a todo el planeta de que tenemos la posibilidad de crear una ley que va a proteger la vida, que estamos en ello, que lo tenemos que conseguir, pero que también, aparte de lo que pase en la Corte Penal Internacional, lo que pase ahí también va a depender de lo que hagamos nosotros los individuos y la sociedad civil, y tenemos que estar ahí, o sea que en esta primera fase de esto Pecocidio eh, está trabajando mucho a nivel eh, político, pero también estamos trabajando mucho a nivel social eh, difundiendo esta idea, haciendo alianzas con organizaciones, hablando con mucha gente, porque tenemos que crear esta red y hacerla muy muy muy fuerte, porque además yo creo que todos nosotros queremos tener un mundo mejor, a mí no me entra en la cabeza vez alguien que quiera eh, decir pues es que yo quiero dejar un planeta eh, con destruido y arrasado no que no haya bosques que no haya vida que no haya pájaros que no haya no me, no me lo puedo imaginar entonces o quizás haya alguien así pues ese, en ese caso es que esa persona está loca obviamente no es un psicópata pero la mayoría de la población no quiere eso la mayoría de nosotros queremos eh, disfrutar de, de la vida eh, disfrutar de las cosas bellas que nos ofrece el planeta entonces tenemos que ponernos en marcha para defender y protegerlo y que sea todos juntos, entonces eh, este es el trabajo que nos queda por delante, la Corte Penal Internacional va a llevar su, su eh, desarrollo de mínimo tres años, todo lo que suceda y mientras tanto nosotros desde Stop Ecocidio unidos a muchas más eh, personas a través de la sociedad civil, ¿no? organizaciones asociaciones y empresas, porque no nos olvidemos de que hay muchos empresarios que también tienen esto en mente y que tienen muy claro que hay que cambiar y que ya están en ese cambio y ellos ya lo, lo están introduciendo ¿no? en su actividad eh, pues que entre todos todos juntos tenemos que cambiar eh, la situación y revertir la situación y ayudar al planeta a que se regenere porque también tenemos que, que ponernos a ello, a regenerar la vida pero yo soy optimista porque creo que lo podemos conseguir, si nos movemos ya, lo que no podemos hacer es seguir deshojando la margarita de bueno, pues lo dejo para mañana hoy, mañana, no, no, no, no tiene que ser hoy, hoy, hoy, ahora es el momento de actuar. Clarísimo, Maite, Rodrigo, Pablo. Bueno, la verdad es que sí, creo que todos los que estamos acá somos optimistas y por eso estamos en esta lucha, como dijimos al principio, inclaudicable. Eh, así que yo quiero agradecerle muchísimo a los dos juristas eh, eh, protagonistas de este hito. Eh, por su tiempo, por su entrega, su dedicación Y sobre todo su claridad a la hora de responder Y de compartir esta experiencia tan trascendental para nuestro planeta Maite, lo mismo, muchísimas gracias por tus palabras, tu tiempo A Yoyo, a todas las, eh, las chicas, el equipo eh, Chicas y chicos que forman parte del equipo de Stop Ecosidio Y por supuesto, las, eh, nuestra gratitud a todos los que hoy estuvieron conectados en todo, de toda América, de América Latina, de distintos países de habla hispana que estuvieron acompañándonos para compartir justamente esta definición que es el primer paso para alcanzar este sueño que tenemos de que finalmente el ecocidio sea reconocido como quinto crimen Así que gracias a todos, sigamos participando, sigamos atentos, sigamos conectados, ahí dejaron las redes, eh, creo que todos juntos podemos llegar a hacer esto realidad. Muchas gracias, Rodrigo, Pablo, Maite y a todos. Gracias a ti. Muchísimas bueno, gracias a todos.